Hola, hola, hola, hola queridos amigos, amigas, amigues. Eh, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende a de qué hora estés escuchando este video. Bueno, nada. Eh, me empieza a faltar la voz porque claro yo todos estos videos los grabo todos en un día por eso me ve siempre con la misma camisa siempre eh, igual porque este es mi uniforme de grabación ya decidí que este va a ser mi uniforme de grabación para que no me digas que tengo una sola ropa que no me cambio nunca eh, bueno eh, hoy eh, estamos en la clase eh, número 63 llegamos al, a la mitad del Zodíaco con Venus ya vimos Venus en Aries, en Tauro, en Géminis en Cáncer y en Leo hoy lo vamos a ver Venus en Virgo tres palabras claves para Venus en Virgo tres palabras claves negativas para ese Venus en Virgo o en sombras como digo yo recuerden lo que les digo siempre estas seis energías tanto las que están en luz como las que están en sombra tanto las positivas como las negativas conviven dentro de la persona y después van tomando cierto poder cada una de esas energías eh, cuando empecemos a ver aspectos cuando empecemos a ver casas ¿sí? van modificándose Van matizándose, van tomando fuerza. Así que bueno, vamos con Venus en Virgo. Como positivo es que son sensuales, son creativos y son pulcros. Como negativo es que son desconfiados, son extremadamente cautelosos, eso que parece algo positivo pues ser cauteloso no estaría del todo mal pero al extremo ¿qué es lo que sucede? los paraliza son extremadamente cautelosos y son muy escrupulosos esas son las tres cosas negativas de este Venus transitando el signo de Virgo te mando un abrazo enorme a vos que me estás escuchando a todos los que me están escuchando. chao, Hasta mañana. Mañana. Mañana. Día especial. Mañana Venus en Libra. En su domicilio. Video número 64. Que es exactamente el 20%. Llegaste al 20% de este curso de astrología. Así que. Te mando un abrazo enorme. Los quiero mucho a todos, a todas, a todos. Chao, hasta mañana.